con esta información que a mí me ha molestado, me ha irritado, porque da mucha pena. El niño de 10 años que fue asesinado cuando salía del aeropuerto de Santiago de los Caballeros. Un disparo le propinaron a este niño. Venía de vacaciones con su papá, Un atrascendido lo mandaron a parar, unos delincuentazos. Estos nos separaron y uno de los azarosos delincuentes procedió a disparar. Y un disparo se le pegó al niño y lamentablemente perdió la vida. Amigas y amigos, hay que ponerse en el lugar de ese padre y de esa familia para sentir lo que ellos están sintiendo. Pero esto también nos da a entender a nosotros las grandes precariedades existentes en el país en lo que tiene que ver con la seguridad y el alcance del crimen organizado de los delincuentes y la criminalidad. Pareciera ser que la situación se está saliendo de control, se le está saliendo de las manos al gobierno. Porque esto no tiene justificación y no puede ser. Esperamos que el gobierno de resultados rápidamente, deben darse resultados, porque esto no puede quedarse así. Y debe ponerse un ejemplo. Si se da un intercambio de disparos, mucho mejor, porque mataron a los delincuentes. Ojalá que sea un intercambio y que salgan de esa basura que asesinó a este niño. Pero tiene el Estado que actuar en consecuencia... Porque esto da una muy mala señal para el turismo, para la gente que visita el país. Es peligroso, es temerario. Entonces, esperamos que se actúe en consecuencia. El padre del niño habla en tal sentido. Él dice que fue un asalto, un intento para quitarle, para quitarle lo de él, sin saber quién. Así lo expresa el padre. Y da un mensaje que yo entiendo que hay que ponerle mucha atención. No suban nada a las redes cuando vayan a viajar y no le digan su viaje a nadie. Totalmente de acuerdo. Que hay gente que no puede salir si no sube la fotografía cuando esté en el aeropuerto. Veamos. ...del caso y que andan tras los responsables de haber realizado el disparo mortal de tu niño. Eh, ¿Te reconforta? ¿Se han comunicado contigo? Eh, ¿Crees tú que ciertamente fue un asalto para que no se tergiversice esa información? Claro que no tengo más otra cosa más que decir, eso fue un asalto, intento de, de, de, de quitarme lo mío, yo sabe quién voy yo primero que vengo aquí a, a, a Santiago. Sergio, eh, el niño, ustedes venían a pasarse unas vacaciones acá? Cinco días, él tiene su vacaciones y yo me lo traje a pasar a la Las vacaciones del Spring Break? sí eh, Y venían a pasar cinco días, ¿cuándo, cuándo pensaban regresar? El lunes. Pensaban regresar el lunes. ¿Cómo lo interceptaron a ustedes estos presuntos? De los, los perseguían. Pre ¿Los persiguieron desde el aeropuerto o se percataron luego ya cuando estaban en la avenida? Del aeropuerto, porque nosotros pasamos el peaje y después el peaje fue que ellos se nos metieron adelante para, para que no se echara a un lado. Y nosotros no nos paramos y seguimos y, y nos tiraron un tío. Por suerte de, de la vida, le dio a sí, es que ¿Cómo tú? iban ellos? ¿Se pudieron, pudieron ver cara a ellos? No, que... dai Blanco, un carro blanco. Cristal, no, no lo vi. Sergio, ¿cómo te percataste el momento en que tuviste que el niño estaba herido? ¿Cómo fue? ¿El niño gritó? ¿cómo? No, ¿Tú no. puedes narrar el momento? Es que no, no, no, no, no sé cómo, cómo Yo lo vi, lo vi. Cuando miré para atrás le vi que la, la, toda la sangre. Tu niño sí. nunca había venido al país. Sí, no hace cuatro años. ¿A qué centro lo llevaron ustedes? Al, al, de los niños mismos. ¿Y qué van a hacer ahora, Sergio? ¿Lo van a llevar a Santo Domingo? Escuché, y de ahí para Estados Unidos. ¿Tú me puedes dar un poquito de los detalles que va a pasar ahora? No, llevarlo para, para, para la funeraria Blandino. ¿A la Blandino o a la Jerusalén? No, a la Blandino. Y de ahí para... nos llevan para Nueva York. ¿Lo van a exponer por algunas horas allá? Sí. Sergio, esto ¿Eh? es un duro golpe. Ustedes venían a vacacionar y llevarse este dolor. Algo tan amargo. ¿Tú tienes algún mensaje a las autoridades dominicanas o a la gente que como tú viene al país, que se cuide, que ande... ¿Tú quieres decir algo? Claro, que, que pongan más seguridad en esa avenida. Por eso está muy solitario. El nombre de tu hijo por favor? José Félix. nueve este años? José eh, eh, cumplió nueve años en marzo. Sí. ¿En qué grado estaba? ¿Cómo era? La Descríbemelo, la un niño alegre. Alegre. Él venía, en el avión él venía que yo me sorprendí, contento. ¿Qué decía él que quería hacer? Ahí están eh, está las declaraciones del padre del, del niño, del hoyo oxiso. Es una pena, una lástima. ¿eh? Tenía cuatro años que no venía al país y se encuentra con esta triste realidad. Él dice en un mensaje que ofrece a la ciudadanía, a la gente que no hable de lo que hace, que no informe, que no suba fotografías de dónde está, dónde va a salir, Quizás esto fue al azar, quizás este, este hecho, no hay confirmación, pero algo que sí es cierto es que aquí muchas situaciones se dan aquí en el mundo y es porque mucha gente a través de las redes sociales colocan hasta la ubicación de donde están, ponen la foto hasta de los letreros donde se encuentran. Si está en el aeropuerto dicen estoy en tal aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto de acá, suben la foto de que ya llegaron al aeropuerto. Y eso no debe ser, no puede ser. Y eso es una costumbre utilizada más por los dominicanos, porque no sé por qué es que por viajar hay que ponerse así. Ya en estos tiempos salir del país es algo muy normal, cualquiera va, va y viene. Pero hay personas que lamentablemente todavía no han asumido, no han entendido que, que es normal. En muchos casos... Es eh, eh, lamentable, se dan por esto.